Quiero deciros que cuando hacemos oración conviene no tener bolsos ni nada en la mano. Cuando hacemos oración conviene estar lo más despejado posible. Si tenemos el polio, porque nos hace falta, sí. Conviene estar en una postura cómoda, pero no excesivamente cómoda. Conviene tener la espalda eh, recta, pero no rígida. Conviene... Saber qué se hace con las manos, porque las manos y el cuerpo entero es oración. Toda mi postura, todo mi cuerpo es oración y expresa lo que va dentro. Entonces, a veces ayuda a tener las manos como descansando sobre los muslos, como en postura de abandono A veces es, es muy simple y muy, muy elocuente tener las manos abiertas en postura de de lo que quieras decirle al Señor. Aquí estoy, mis manos abiertas. No sé qué decirte y mis manos te dicen lo que yo no sé decir, por ejemplo. Pero hay que cuidar un poco la postura. Normalmente una postura de oración para largo tiempo no es, no es estar de rodillas en el banco, que es incómoda. A veces hace bien un banquito o una esta postura, que es eh, la postura de de diamante, ¿no? la postura carmelitana se llama también, porque las carmelitas se, se ponen así habitualmente apoyadas sobre los talones, no es fácil porque es una postura que, que hay que tener los tobillos bien, ¿no? Pero con un banquillo, con un cojín, con algo, es una postura muy buena, muy buena, porque las rodillas además están más bajas que el vientre y eso ayuda también. ¿verdad? Bueno, vamos a ir diciendo también alguna cosa acerca de de cómo es tan importante tener una postura adecuada. Una postura que te permita estar como lo más sereno posible, que eh, permita la respiración y te permita... Bueno, aunque necesites cambiar de postura. Conviene de vez en cuando cambiar de postura y que ¿verdad? no, no estar rígido. Soltamos los papeles. No tenemos nada en... En las manos sobre las rodillas soltamos porque mi apoyo quiere ser tu regazo quiero soltarme quiero respirar en ti aunque no sienta nada quiero hacerte espacio postura y actitud de sinceridad no pretendo nada sino estar contigo eres tú el que quieres tener un sitio en mí descanso en esta actitud silencio descanso y me dejo en ti Señor